Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Con la Ouija se ha llegado a redactar libros y poemas dictadas por estas supuestas entidades. Un caso espectacular es el producido por la medium Pearl Curran. Pearl Curran empezó a usar la ouija con su vecino el 12 de julio de 1912. Después de experimentar durante un año, comenzó a recibir mensajes de un tal Worth, quien dijo ser una entidad espiritual nacido en 1649 en Inglaterra. Entre 1912 y 1919 dictó 5 millones de palabras, poemas, alegorías, novelas completas, sus trabajos llenan 29 volúmenes, 4.375 páginas y escribió 5 novelas, siendo la más exitosa The Sorry Tal, La triste historia, una novela de 300.000 palabras que trataba sobre la vida terrenal de Jesús. Otro caso de redacción literaria asombrosa es el producido por James Roberts y su marido en 1963 cuando empezaron a jugar con la ouija y se les presentó una entidad llamada Seth. Seth decía que había sido profesor de inglés en la Tierra y que había fallecido en 1942. Decía tener una misión muy especial para ayudar a la gente a que se entendiera mejor y que conocieran mejor la realidad. Seth dictó varios libros de máxima venta que trataron sobre la naturaleza de la realidad, de la reencarnación, los sueños, viajes astrales y de la naturaleza de Dios. Otro caso espectacular es el del poeta James Merrill. El poeta James Merrill ganó en 1983 el National Book Critics Circle Award y admitió haber usado la Ouija para crear su épico poema La luz cambiante en Sandover. Ahora me gustaría hablaros de casos en España de grupos y personas que utilizando la Ouija llegaron a obtener comunicaciones extraordinarias. Uno de los contactos Ouija más conocidos fue el Grupo Atlan. Durante casi 30 años, desde mediados de los 70, el Grupo Atlan aseguró contactar con entidades paranormales cuyo único propósito era salvaguardar a la Tierra de peligros inminentes. El grupo estaba compuesto principalmente por 10 personas de distintos ámbitos profesionales. Decían contactar dos veces por semana con extraterrestres que habitaban en el planeta denominado Apu, que orbitaba alrededor de la estrella Alpha B, en la constelación de Centauro a 4,3 años luz de la Tierra. En un principio ellos creían que todo era producto del inconsciente, hasta que pudieron ver físicamente a dichos extraterrestres en Canarias. El grupo fue muy mediático, apareciendo en diversos medios de comunicación. También escribieron cuatro libros, tres de ellos pertenecientes a la triología denominada Los Manuscritos de Genom. El grupo Azlán no tuvo un buen final, ya que hacia el año 1997, Menchu, que era la esposa de uno de los integrantes del grupo, denunció a este y a su marido por prácticas sectarias por haberla vejado, maltratado y humillado. Hay otro caso muy conocido que sucedió en Canarias, donde estuvo involucrado el periodista ya fallecido e investigador en fenómenos paranormales, Paco Padrón. Una experiencia con la ouija que cambió su vida, puesto que pudieron contactar con entidades presuntamente extraterrestres. El grupo de amigos era de la isla de Tenerife, y destacaban por su formación científica y técnica. Durante meses recibieron comunicaciones por la Ouija de entidades que decían proceder de Saturno, dando detalles astronómicos que corroboraba el astrónomo del grupo Sergio Morales. Aunque, tal y como declaró el propio Paco Padrón al diario La Provincia el 13 de mayo de 1979, los primeros contactos fueron recibidos por él mismo de manera telepática. Los primeros avistamientos ovnis alertados por la Ouija tuvieron lugar en 1975. Con ellos, contactó una entidad que decía ser una computadora extraterrestre de Urano, llamada OPAT-35. Según ellos, dicha entidad evitó que fueran utilizados por los Saturnianos con los que habían contactado inicialmente. OPAT-35 los alentaba a que fueran a la playa de la Tejita, en el sur de la isla. Allí pudieron ver un ovni en el horizonte marino durante unos minutos. Ese día sucedió otro suceso extraordinario. Aunque habían estado en la playa cerca de cuatro horas, no recordaban más de hora y media. Varias sesiones de regresiones hipnóticas a las que se sometió Paco Padrón revelaron que habían estado durante 35 minutos dentro de una nave. En honor a la verdad hay que decir que Paco Padrón, en uno de sus libros, Luces de Medianoche, explicaba que él ya sufría de pequeños sueños lúcidos y viajes astrales. Además, supuestamente tenía dotes premonitorios y decía que escuchaba la radio porque pensaban que por ahí le iban a hablar desde las estrellas. Por tanto, ya era una persona peculiar desde el punto de vista psíquico. Con esto no quiero decir que tuviese algún problema psicológico, sino que tenía una predisposición para vivir determinadas experiencias. Uno de los mayores expertos y experimentadores que hay en España actualmente es Francisco Azorín. Él es licenciado en ciencias químicas. Fue presidente del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante y miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Lleva cerca de 40 años junto a su mujer Elvira estudiando los fenómenos transcomunicativos. Escribió dos libros sobre el tema Ouija. La Ouija, técnicas e investigación y las claves del fenómeno Ouija. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad. Por un lado estarían los seres espirituales, por otro lado podrían ser también Seres extraterrestres, también seres de otras dimensiones o planos dimensionales, también seres mitológicos como podrían ser hadas o gnomos. Es posible que todos estos tipos de entidades realmente conformen una que simplemente lo que hace es adaptarse a nuestros principios, a nuestros valores o a nuestras creencias o formas de pensar. También podría ser un efecto telepático que es que contactamos con otros seres vivos humanos y que por lo que sea conectamos con su inconsciente. Podría ser que la respuesta viniera dada por varios integrantes del grupo. Aquí entonces tendríamos que presuponer la existencia de la telepatía ya que tendría que haber una coordinación y una sincronización. E incluso nuestro propio inconsciente, que uno de los del grupo es el que establece la respuesta sin que se dé cuenta, simplemente ejerce algo de mayor presión sobre el máster y los demás acompañan. Ahora bien, el problema viene cuando el máster nos da respuestas a preguntas que ninguno de los del grupo conoce y que después se pueden corroborar. Aquí algunos investigadores podrían decir que lo que sucede es que el conocimiento realmente sí que está en nuestro inconsciente de manera dormida porque todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos queda grabado en nuestro inconsciente y es a través de la ouija cómo puede eso resurgir. Aún así se han dado casos de nombres, de circunstancias que ninguno de los presentes ha conocido y que por tanto tampoco ha podido grabar porque lo haya escuchado o visto en el pasado. Por tanto, ¿de dónde viene esa información donde nosotros mismos no hemos podido elaborarla en base a las experiencias pasadas de lo que hemos visto y oído? Otra de las teorías fascinantes que me gustaría hablaros es la del campo akáshico. Akasha en sánscrito significa cielo, éter o espacio. Hace 5.000 años, los sabios hindúes, aparte de los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua, definieron un quinto que los contiene todos, a casa, un lugar donde está contenida toda la información del universo. Uno de los pensadores más reconocidos actualmente es el filósofo húngaro Erwin Laszlo. Él nos dice que todas las sensaciones, percepciones y emociones de pensamiento generan unas ondas, pero no son ondas electromagnéticas, sino ondas informacionales. Estas ondas se propagan en el campo acásico e interfieren con los frentes de ondas generados por otras personas. Con dicha interferencia se crea una estructura holográfica. Podemos decir que en el campo acásico está contenido un registro pasivo de la conciencia de las personas, ya que todo rastro queda grabado ahí. A su vez, Erwin nos dice que ese paquete de información puede tornarse dinámico y por tanto desarrollarse de manera autónoma tal que permita crear información nueva basada en la información que ya posee. Es decir, imaginemos que tengo un ordenador que registra vía Wi-Fi todos los pensamientos y emociones de mi yo. Esa información queda grabada de forma pasiva, es decir, está ahí pero no interactúa. Ahora imaginemos que consigo instalar un programa en mi ordenador con inteligencia artificial, de manera que sea capaz con la información contenida de mi yo, crear mi yo virtual volviéndolo autónomo, es decir, interactuando. Posiblemente una persona ajena que interactuara con dicho ordenador, pensaría que estaría hablando conmigo. Pues bien, es posible que cuando comunicamos vía Ouija o con otras formas de transcomunicación, lo que hacemos es, gracias a una actuación mediúmnica, acceder a dichos campos de información, es decir, al ordenador, y comunicar no tanto con el espíritu, sino con el desarrollo autónomo de la información perteneciente a la persona, por ejemplo, fallecida. Otra de las teorías que me parecen alucinante es la teoría disociativa, que también explica el investigador en transcomunicación José Garrido. Las experiencias transcomunicativas siempre comienzan con una especie de proceso psicológico. Es en realidad un acto de percepción cognitiva que atañe exclusivamente al sujeto o a la persona que lo experimenta o lo está experimentando en ese momento. Hay que tener en cuenta que desde el principio es un proceso disociativo de la personalidad, del mismo sujeto, que comienza esa experiencia. Y a medida que se repite, que se reitera la experiencia, se va creando una mayor disociación. Con esto no quiero decir que sea nuestra mente la que crea el fenómeno, pero sí que es la que aporta un germen, un inicio, que con el tiempo, a medida que se va reiterando la experimentación, se torna ajeno a nosotros, se independiza. Es otro. E incluso distinto a las características de personalidad del sujeto que está realizando esa experiencia. Entonces cuando se produce el verdadero acto de transcomunicación. Lo he repetido muchas veces, eh, somos constructores de realidades. Eh, cuando proyectamos nuestra intención hacia esa realidad física que nos rodea, si somos persistentes, esos cambios se producen. Para tener un mayor grado de entendimiento sobre la teoría disociativa autónoma, Voy a poner dos ejemplos de dos casos que tuvieron lugar hace años y que ejemplifican cómo puede una entidad autónoma generarse a partir de nuestro inconsciente. El caso Phillips es una investigación que se realizó en la Universidad de Toronto en 1972 en la que participaron un grupo de científicos de varias disciplinas. Coordinados por el Dr. Owen, se seleccionaron a cinco hombres y tres mujeres especialistas en psicología, biología, sociología y medicina pertenecientes a la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto. El experimento se llevó a cabo bajo la premisa de si sería posible crear un fantasma y hablar con él. Para ello, Debían inventarse un personaje ficticio de la nada, sus características físicas y una historia de su vida. Este trabajo de invención quedó a cargo de una enfermera de las Fuerzas Armadas canadienses llamada Sue. Sue creó la biografía del personaje, un aristócrata de la nobleza inglesa del siglo XVII, casado con una mujer llamada Dorotea, a la que no amaba y tenía escarceos con una bella gitana de nombre Margo. En su biografía ficticia, representa que la esposa descubre el adulterio y acusa a Amargo de brujería, por lo que es quemada en loguera. Phillips, amargado, decide suicidarse en una de las almenas de la mansión. En la biografía de Phillips también se dotó de hechos históricos que no sucedieron. Durante cerca de un año, el grupo de experimentadores se reunió para practicar la mesa parlante con el propósito de contactar con Philips, pero sin obtener resultados, e incluso tuvieron la intención de abandonar el experimento. Los investigadores, después de leer un artículo donde se recomendaba un ambiente distendido y divertido para propiciar el fenómeno comunicativo, decidieron ponerlo en práctica, obteniendo los primeros resultados. Phillips se comunicaba a través de los golpes de la mesa en su balanceo, contestaba a las preguntas y conversaba con los experimentadores de la misma forma que si la recreación de Phillips fuese real. Incluso cometía las mismas inexactitudes históricas que se habían creado. El fenómeno fue increciendo, produciéndose raps, levitaciones telequinesis, fenómenos que eran típicos en sesiones mediúmnicas donde, en teoría, se contactaba con un espíritu real. El experimento llegó a su fin un día que Phillips se encontraba poco colaborador y los experimentadores le dijeron que contactarían con otro. Esto no le debió gustar y desapareció. Hay quien dice que el caso Phillips no probaría que una disociación pueda llegar a ser autónoma y replicarse en la realidad. Hay espiritistas que opinan que posiblemente fue un espíritu burlón que aprovechándose de la información que se le había proporcionado quiso gastar una broma a los presentes. Como siempre es un tema polémico y no sabemos dónde radica la verdad. Es posible que coexistan las dos teorías, es decir, que por un lado sea posible la construcción de un personaje y hacerlo real y que por otro lado existan entidades ajenas a nosotros que también se manifiesten a través de la ouija. Otro caso que me gustaría contaros es el vicario fantasma del muelle de Radcliffe. Todo empezó en 1970, cuando Frank Smith, redactor de una revista que trataba sobre fenómenos paranormales, quedó con un amigo en el muelle de Radcliffe del puerto de Londres. Su amigo John sugirió a Frank que sería divertido inventarse una historia de fantasmas dado que el lugar tenía una atmósfera propicia para ello. Así que decidieron crear la historia del vicario fantasma del muelle de Radcliffe. Y esta es la historia. A principios del siglo XIX, un antiguo vicario montó una pensión para marineros en esa zona. Como el negocio no funcionaba, el ex vicario, utilizaba el reclamo de bellas jóvenes para atraer a los huéspedes. Una vez atrapados, los emborrachaba y los incitaba a mantener relaciones con las jóvenes. Y en esos momentos, el vicario los apaleaba y les robaba, para luego deshacerse de los cuerpos tirándolos al río Támesis. Al fallecimiento del vicario, el fantasma de este se veía por la zona. Con dicha historia inventada, Frank decidió publicar su historia en la revista para la que trabajaba, diciendo que él y su amigo habían visto al fantasma. Al cabo de unos tres años, un documental de la BBC presentó una versión adaptada a la televisión de la historia inventada del vicario fantasma, pero sin pronunciarse sobre su falsedad. Y fueron en búsqueda de testigos que hubieran visto al fantasma, encontrando a varios de ellos. Algunos daban detalles de cómo iba vestido, otra decía que se le apareció en su casa y que su hijo chillando también lo vio. Otro que lo vio en una esquina en forma espectral y que luego se esfumó. ¿Es posible que el poder de la sugestión sea la causa que nos haga ver fantasmas donde no los hay? ¿Podría ser que la generación de una idea creada, estructurada e inventada se convierta en una realidad? Tiempo de Misterio. Un programa para mentes abiertas. TiempoDemisterio.com En busca de la verdad.